Ah, bueno, pues ¡Eh, El te... se puso Raid, güey. el bardo, el Eduardo, ahora te vas a quedar con Raid para siempre, ¿eh, cabrón? ¡Carlo! ¿Por qué siempre te compras el, el plastique, güey? ¡Madafucker, bitch! ¿sí? ¡Porque a mí me vale más...! <risa> ¡Como la voz se escuchó, güey, con el micrófono todo hecho pija. Bueno, aparte porque está tirado y nada más tiene una pata, ¿cómo quieres que se escuche? La pata. ¡Ay, que literalmente se escucha como Ay, si estuviera con el micrófono de Ay. tu abuelo, güey! Ay, güey. Ay, güey, Ay, güey. Mejor. A ver, este micrófono es mejor que el tuyo. Ay, no le puedo ayudar a ni ninguna, güey. Ay, güey, yo te preocupo, ayuda, güey. Yo te... Hombre, Ramón. Aquí está, aquí está, aquí está. uno. Yo tomé uno. Ah, se fue. Yo tomé uno. ¡Mata! ¡Veo un demonio! ¡Veo un demonio! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Está muertísima! ¡Está muertísima, F1, pero pelotudo No, F1 no, la capiza Estoy en control de cabeza con la... pipa Tengo que tomar F1 Estoy en control de cabeza pipa Ah, ok, no es mi problema, güey. ¿Qué pasa? El de, de abajo Cuando empecé, no, no significa nada que soy más propios que antes porque fue empecé, güey. No, igual es malísimo, ahora lo puedes ver en el video ¡No, bueno, un no ¿No la dijo completo porque sí que lo mira su mamá? Pero si no tuviéramos el video, lo voy a hecho completo. Buah. ¿Qué? ¿Quién en ¿Qué en ha engañado, Eduardo? ¿Quién me engañado, güey? ¿Cómo que el aire le está montando wey? un parkour, güey. Le les wey. di lo que se llama un duro. Uh -huh. Creo que van a venir por acá, por si acaso. Le le les di un duro, solo digo eso. ¿Qué quise? Eh, Estoy re duro. ¿Qué Creo que van a venir por acá. Vienen, vienen, ahí vienen, ahí vienen, eh. No, no viene nadie. ¡Ah, no se sí vienen! ¡Ah, mira! <risa> <risa> ¡Ay! Lo bueno es que no me quitaron nada. ¡Ay, oh, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Sorquia! Está está ¡No, por qué! ¡Ah voy! No? Adiós, cabrón. Eduardo, <ríe> bueno. cuando uses la habilidad de esa, muévete de ahí. Aquí. Utilizó, güey. Es que utilizó la habilidad normal y pero se quedó quieto. ¿Qué hace, güey. Te tienes que mover, güey. Y no te miran, solamente miran un destello tuyo, güey. destello tuyo. Esto. No, una gente que va un chorro, pero que mucho más rápido que ellos, puedes escapar. Piros, Tim. ¿Qué le pusiste ¿Por qué Piros? ¿Por qué Piros? Vamos la pi. <risa> la pi. Da. Da. Piden materiales Ay, güey. Ahí está la güey. Es un extra. Ah, adelante! ¡Ay, adelante! ¡Ay, Lo rompí, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, Se ¡Ay, ¡Ay, atrás, atrás! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, Espérate, claro, giliportas. ¡Qué pico? ¡No me dejaba de hincharme! malísimo! Ok. ¡Qué de esa poronga, güey!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 Le aseguro que el de que inglés ha de andar en un modo WTF Epa, eh, ahí uno allá Contactando con el enemigo No, lo que pasa es que... ¿Dónde viste el video? ¿Con qué video no viste la canción? Eh, Ramón Ahí... Fuck, fuck, fuck ¿Qué vas a pucar, Estoy llegando por el lado qué? Ya sé, güey Wey! ¡Ay, ¡Corre, te güey! ¡Corre! ¡Llega un pack de... ¡Ay, güey! ¿Cómo sabes que estoy aquí, güey? ¡Ah! ¡Tómalo! ¡Aquí Peligro. Recargando. <risa> ¡Recargando! ¡Ah! ¡Recargando! ¡Y presioné la bestia, güey! ¡Tómalo! ¡Ay, güey! Bueno. Güey, no me no, fue, no, fue, no tenía armas con las platas y no me di cuenta Ay ah, lo hacía la bestia, güey? Mi voz. Qué putos ¡Ay, Ay güey! Ahí con Ahí está Está nada de vida, güey, lo voy a matar a puñetazo, güey Lo voy a matar no, a, a puñetazo, güey Está muerto Vamos Ua. A no, yo, yo, tomar. Pero cuidado, wey. Lo quería hacer yo y lo Bueno, ahí. Y los quería hacer, eh, quería hacer yo y yo, pero bueno. Oh shit, los robos de desempate. Corta, corta, corta. Ok, sí. Aquí no les traes esa vieja, wey. Okay. <risa> no sé, wey. ¿Por qué se calle, wey? ¡Eh, desesperate! ¡Matijo, ese ¡Matijo, matijame tú! <risa> ella se ve como piche doña pinche doña culera ya pues. ya muerte la verga matarla si matamos a los conrique no me dejan matar a ella güey. <risa> acá al lado acá al lado al lado al lado wow quiero lo tu mente güey? entra en no tu puta anciano. mente y se hace un hueco cabrón. no no la mente, está no no no no no no no no no no Chicos. Es que... Acá al lado, al lado, al lado. lado. Vienen por acá. Román, a Pues Dale, mona. Va allá, Andan allá, Te he cuidado, cuidado. Uno anda atrás de un lugar, güey. Sí, güey. Ay, güey. Me han derribado. Me han derribado. Güey. Caen, ven, ven, ven. Eh, vos qué haces? ¿Por no no? ¿Qué no ¿Qué hago? ¿Qué loba? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ve a Drill, arriba las manos ¡Ya ahí el panel verde. te se lo matemos! ¡No, no me espera no me no me espera me espera no me Literalmente yo. me espera no me espera no esta ¿Qué? ¿Eh? Este, este, este, este. Eh, te me compré. Acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá, acá acá ya te dije que no le mentes, güey Escaneando el... Ay, no mames no, Están allá o atrás, sea, güey, están recogiendo su médico, están güey, no sé para No, La rompí, La rompí el escudo Pónganse. Está arriba, está arriba, está arriba. ¡Oh! Ay, te güey. way. Adelante, cuidado Vamos Con el Adriel, vamos con el Adriel, ya güey. Voy. Soy puto invisible, güey. Con carros. Muerto. No, no pagar puñetazos. ¡Qué dios, qué cuidado Muerto. No puedo abrirla. uy, uy, casi me muero. ¿Por qué? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah, ah, ¿Ese ha Está ahí. Otra, ah, bueno, vamos <risa> Claro. Llamamos. y Llamamos. Llamamos. Llamamos. Llamamos. Llamamos. Llamamos. Llamamos. Llamamos.